Buenos días a todos. Estamos en la primera edición de Noticias del Momento, un noticiero de Nemo Producciones. Bueno, hoy les vamos a anunciar una noticia muy especial para nosotros, que el video del Martín Fierro, que subimos hace un mes, más o menos, dos, ha llegado a las 500 visitas y queremos darle un agradecimiento a todos ustedes por verlo y por darle me gusta. Bueno, también les vamos a anunciar, acá lo tenemos en el video, vamos a ver. un ratito muy gracioso porque grabamos todos los errores, las caras que hacían los, los famosos. Bueno, nuestra siguiente noticia es algo muy relevante porque eh, hay un juego muy famoso que se llama Happy Wheels y nosotros vamos a hacer una serie de muchos capítulos no sé, y también nos gustaría anunciarles eso. Bueno, el juego Happy Wheels es muy famoso ya que Jim Bonacci es el creador y es muy bueno, bueno. Eh, Vamos con la siguiente noticia. Bueno, y nuestra siguiente noticia es que en el programa que tenemos nosotros para editar eh, vamos a subir eh, diferentes pruebas de efectos. Pruebas de efectos, por ejemplo, como lo teníamos hecho antes, como la que ven acá. donación levitación, cosas de diseño gráfico. Bueno, y por último, eh, quisiera dar unos agradecimientos a todos los que participaron en el ECO, Santiago, Lucas, eh, bueno, y todos que están aguantándonos, a Nicolás también, por ser parte de Neo Producciones, y un agradecimiento a ustedes que nos llevan a vale, la felicidad directamente. Por favor, bueno, un saludo, suscríbanse, comenten, den me gusta, chao.